Hola. Hola. ¿Todo bien? Un par de nalgas son, la herramienta perfecta para colocar. Una trampa de pegamento vaginal. Algunos no se pueden resistir, parece que fueran posetas o recolectores de caca. Lo que al principio son mieles, más temprano que tarde, se convierte en amargura constante. La mujer es instrumento del enemigo, para sacar de los buenos caminos al hombre que está, haciendo un buen trabajo, estando soltero. Alcanzando sus propias metas. Creciendo personalmente. Oh, muy bien. Cuídese mucho y evite los problemas. Manténgase alejado de la tentación. Cuando las cosas están bien hechas, siempre queda la huella de la victoria. Sea serio en las actividades. Hay que hacer las cosas bien sin dañar a nadie. Hay que hablar para su propio lado, hay que ser egoísta con los demás y dárselo todo a uno mismo, siempre que existan las posibilidades. Para ser menos vulnerable a la crisis, hay que diversificar. Y continuar diversificando para tener una correcta gestión dentro de la crisis. Es necesario, que un hombre sepa lavar, cocinar, limpiar, ordenar, planchar y en general atenderse a sí mismo porque si logra eso, podrá liberarse de mujeres interesadas que solo buscan a un hombre para que las mantenga. En vista de que en este tiempo, no hay periódicos, es necesario publicar la oferta de servicios jurídicos durante tres veces al día en redes sociales. Por cosas que pueden resolverse no hay que preocuparse, sino tranquilamente realizar los pasos para solucionarlo. Si alguien no quiere dar semilla, no hay que llorar, es una brutalidad, haga así, agarra y clava a otra puta. No hay que meterse en la vida de nadie. Que ellos busquen su manera de resolver, pero que no fastidien. Para progresar, hay que soltar toda clase de vicios y enfocarse en lo realmente importante, entonces, hacer los movimientos adecuados para alcanzar victorias. El mundo no tiene que amoldarse a uno, sino uno al mundo. Lógicamente que si por motivos económicos no se puede mantener a una familia como se debe. Entonces no se esté casando, no esté teniendo hijos, ni nada de eso. Mejor es dejar pasar una bola mala, que batear un foul. Mejor es aguantar, seleccionar un buen picheo para batear como se debe, fuerte y seguro. Nada va a derrumbarle, ni a alterarle. Porque todo tiene solución. Lo que hay. Es que controlarse y ya. Que cada uno haga de su vida lo que quiera. Punto, punto punto Uno tiene que estar pendiente de tener tranquilidad y calma. Pronto la balanza se inclinará en favor de uno. Póngase a trabajar para generar billete y cuide de usted, porque si no habrá problemas para enfrentar los pantanos inevitables de la vida. Otro punto es que, el fútbol y el béisbol, por lo menos mirarlo en televisión, es bueno porque eso te distrae un par de horas. Otro beneficio es que te permite evitar pensar en preocupaciones. Debería usted, estar bien y tener días tranquilos, sin preocupación por nada. Hacer las cosas bien, desmarcarse de los problemas de otros, mantener un estado de paz mental y fortaleza emocional obligatoriamente alargar a tu lado siempre, apretar y jamás aflojar. Controlar lo que necesites. Ser simple, sencillo y hablar claro es lo requerido. Usted no tiene obligación con nadie, sino con usted. Usted necesita de usted mismo, para ser feliz. Se puede relacionar con personas, pero siempre con respecto y manteniendo cierta distancia.